Entonces, ahora sí, voy a contarles en qué estamos. Tengo conmigo un libro que se llama Abad Haim, escrito, una recopilación hecha por el Hajam que aquí vemos, me un Hajam de origen turco, si no me equivoco, que vivió en la tierra de Israel y falleció en el año de nacimiento, en 1967, y años antes publicó esta recopilación que se llama Ahabat Haim, Amor por la Vida, en la que reúne comentarios a todas las parashiotas, a todas las secciones de la Torah, poniendo especial énfasis en ubicar en los escritos antiguos, en los midrashim, en los relatos de antiguos sabios. Hola mi padre querido, aquí presente también, qué, qué bueno, qué honor, qué honor. Eh, ubicando relatos hallados en manuscritos antiguos y en los primeros Midrashim, en distintos comentarios a cada allá. La semana pasada abrí este libro, al que le tengo mucho cariño, en la Parashá Doshim, para buscar alguna otra metáfora que viniera a acercarnos a lo que propone que Doshim. Y es muy interesante que justo este relato que el Jajam Menashe Dice que lo halló en un manuscrito muy antiguo de la ciudad de Salónica, en Turquía, que era una ciudad en su tiempo de grandes hábitos y especialmente de grandes iniciados a la actualá. Halló allí este relato, del que propongo lo siguiente. Yo lo tengo aquí conmigo en su original en hebreo. Voy a... Leyéndolo para mí en hebreo y voy traduciéndolo en voz alta, espontáneamente con ustedes, muy pocos comentarios. Y tras el relato, los invito a, aquí mismo o luego por escrito, a comentar. Hay muchísimo para aprender de este relato. Es, es una concentración de sentidos enorme. No se agarren de los datos históricos o geográficos específicos no forzosamente tienen que ser exactos. Lo que nos importa especialmente es la trama en sí y todas las metáforas muy simbólicas que vamos a ir hallando sobre la marcha. Se cuenta de dos muchachos jóvenes en la ciudad de Salónica que aprendían Torah en la Yeshiva, en el Instituto, de Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Abraham Moljo, de bendita memoria, un gran enciado a de la cabalá. Y estos dos muchachos eran muy buenos amigos entre sí. Y eran compañeros de estudio, lo que en las Cieshibot se llama jabruta. Que son parejas de a dos que toman un contenido y hurgan en ese contenido para entenderlo a fondo por vía de discutirlo. Y a veces de discutirlo incluso de, de modo que parece violento. Y, y a través de eso, en realidad, se aman profundamente y no. No se están procesando en ningún tipo de enemistad, sino que es la técnica por la cual arriban al fondo de los contenidos. Había un gran amor entre ellos, eran muy fieles el uno al otro, y entiéndase esto en tanto muchachos de Yeshiva que están estudiando, y eran muy fieles en su modo conjunto de aprender Torah de su maestro Rabí Abraham moljo Uno de ellos se llamaba Yosef, el otro se llamaba Yaakov un día estaban conversando y Jacob dijo a Yosef así, Yosef, Yosef, mira, yo quisiera estudiar la faz oculta de la Tierra, lo que nosotros llamamos Kabbalah, para poder contar con herramientas con que cumplir mis objetivos. Al fin y al cabo, tú sabes, sigue diciéndole a Jacob y a Yosef, que yo soy huérfano de padre y madre, y no hay nadie que tenga por cometido esforzarse por mí para lograr llevarme a contraer matrimonio, para ayudarme a adquirir esos dos mundos que todo hombre desea adquirir, el mundo físico, su mundo, su personalidad, está está llamado a edificar también le dijo Yosef muy extrañado y un poco asustado espera, hermano mío, espero ¿qué tenemos que hacer nosotros con estudiar cabalá los secretos profundos y todo eso, ojalá ojalá pudiéramos estudiar y entender cabalmente, aunque sea la dimensión del Pshat el sentido literal de la Torah para, para que fuéramos capaces de comprenderlo y de enseñarlo y de cumplirlo, le respondió Jacob, justamente con el estudio y, y estar próximo a Hashem, próximo al Creador, le respondió Yosef. Si, si yo entiendo bien tus palabras, no es solamente que tú quieres estudiar Kabbalah, los secretos de la Torah, para ser más sabio, sino que parece que comprendo, si comprendo bien, que tú quieres utilizar los secretos de la Kabbalah. Tú quieres Kabbalah así Kabbalah activa, quieres aprender los nombres sagrados para invocarlos y usarlos. Le respondió Jacob, la verdad es que en principio no, pero si justo ocurriera la oportunidad en que eso es necesario, ¿por qué no hacerlo? Tuvieron entre ellos una gran discusión, cada uno de ellos en su posición, Yosef naturalmente en la posición que era atribuible a un verdadero sabio de la Torá en su juventud, y a Jacob, ansioso por la sabiduría, que pudiera darle herramientas para resolver su vida sin depender de más personas pese a la discusión o al cabo de la discusión Yaacov decidió no atender a las palabras de su amigo Yosef y Yosef llora y suplica a Yaacov que no haga nada de eso que y, y se lo suplica por el amor que le tiene y por el amor a la Torah que comparten. Y Jacob, mientras tanto, se harta de los argumentos de Yosef y entra al, al cuarto, al despacho de su, rab, de su guía, de su director, rabino Abraham Molgo, y fue y le pidió, Rabí, Rabí, quiero que me enseñes de la Torah oculta, quiero que me enseñes Kabbalah, porque mi alma la ansía intensamente. Y el rab naturalmente no se vio con facilidad. Y cada día, cada día, volvía a Jacob, a lo del rab, al rabino Abraham Moljo, y volvía a suplicarle cada vez con otras palabras, y con otros argumentos, y de otros modos, volvía a suplicarle que le enseñara Kabbalah, que le enseñara los secretos profundos en las entrañas mismas de la Torah. Y un día, entonces, Rabí Abraham le dijo a Jacob: A ti, hijo mío, no es fácil estudiar Kabbalah. No es fácil prepararse para estar apto para comprender los secretos profundos de la Torah y absorberlos tal que no nos hagan daño. Tú no vas a poder resistir todas las pruebas que hay que pasar para eso seguramente porque para poder estudiar de verdad cabalá hay que hacer todo tipo de cosas como largos ayunos y tiempos sin dueño y aceptar todo tipo de, de sufrimientos y de malestares y de privaciones que le dan forma y disciplina al alma para tener el recipiente adecuado tal que pueda recibir cabalá y esa cabalá no sea dañina Yacob tenía tal anhelo de penetrar los secretos de la Torá que aceptó sobre todo lo que el le dijera, de modo tal que el rabo empezó a darle ticunim, enmiendas que debía realizar, ayunos y ayunos prolongados, y todo tipo de formas de esas que hacen sufrir e incomodan al cuerpo. Y a Jacob con enorme alegría por su empeño y por su gran anhelo, Aceptaba cada nueva prueba con alegría, con felicidad y sin protestar. Hasta que llegó un día, el día de, de verdad de empezar a aprender de qué se trata la Torah oculta, la Kabbalah. El rabí, muy ceremonialmente, trajo consigo a su discípulo al cuarto secreto dentro de su despacho, a donde, solo yo en, a donde solo él entra en general, abrió un armario, sacó de dentro del armario algunas sustancias. En el cuento no nos explican si se trata de plantas o ya de, de néctares o de soluciones preparadas a partir de plantas o de infusiones o de destilaciones, sacó seguramente unos cuantos frascos, mezcló porciones que él sabía qué hacer de cada uno de ellos, los hirvió todos juntos y preparó una gran taza, como las tazas de té, seguramente una taza de té, preparó una gran taza llena de ese brebaje que acababa de preparar y se lo dio a Yacob a que bebiera. Jacob, muy emocionado, con solemnidad y enorme alegría en su corazón, bebió toda la taza del brebaje que le dio su rab. Pasaron unos instantes y Yacob de repente se sintió y se vio a sí mismo como una criatura completamente nueva. Y se dio al estudio con toda la fuerza. Y no llegaron a pasar dos años y Jacob ya es un gran experto en Kabbalah. Y sabe muchísimo. Y entonces, su rab le dice, júrame ahora que no utilizarás para mal nada de lo que te he enseñado y que no te aprovecharás de los espíritus que ahora conoces los nombres con que llamarlos, ni utilizarás a los demonios en tu propio servicio. Y Jacob posó su mano sobre el libro que el rabbi le puso adelante y juró. Y Jacob entonces siguió adelante y estudió los nombres del lado de lo sagrado y los nombres del lado opuesto al de lo sagrado. Y un día ocurrió que usó un nombre, llamó a uno de los nombres que conocía y se presentó ante él un demonio que es el comandante de una gran legión de miles de demonios. Y cuando decimos demonios estamos hablando de criaturas que no están ni arriba ni abajo y que no son perceptibles de uso pero que tienen conciencia y tienen autoconciencia y tienen misión. Y es posible subyugarlas, solo que nos está prohibido. Y vino este demonio, jefe de tantos miles de demonios, hizo una reverencia ante Jacob. Y entonces Jacob le ordenó, llévame a algún lugar muy lejano de aquí. Y en ese mismo instante desapareció de su lugar, en un lugar cerca de las antípodas. una vez que vivió eso y vio que funcionaba, preguntó a Jacob, a su demonio, ¿acaso sabes tú de algún rey que esté pasando por penurias por causa de sus enemigos? El demonio le respondió que sí, que el emperador de Alemania estaba en ese momento en una gran desdicha y en un grave problema, porque básicamente todos sus ministros, se habían revelado a él y estaban tramando, estaban conspirando contra él. Entonces Jacob le dijo al demonio, necesito una vestimenta, una vestimenta de calidad, una vestimenta de duque y un carruaje de lujo. Y, y entonces preguntó, ¿de cuánta gente se compone la familia del rey? El demonio le dijo, son el rey, su esposa la reina y su hija la princesa. Siendo así, dijo Jacob al demonio, necesitamos traer regalos, presentes, obsequios caros y que impresionan para cada uno de los tres. Enseguida le fue concedido también eso, así que Jacob vistió las ropas lujosas de un duque, se sentó en el carruaje, con tres sirvientes, eran también demonios, pero investidos en forma de hombres. Y así ordenó que lo llevasen al patio, a la explanada, un patio como el que estamos ahora, pero del otro lado, a la explanada del palacio del emperador de Alemania. Y llegó allí y fueron los guardias y le anunciaron al emperador que vino alguien a visitarlo. Yaacov entró al palacio, lo condujeron hasta la sala donde se encontraba el emperador, y en ese mismo momento, Yosef, el amigo de Yacob, entró al cuarto de la yeshiva, donde ellos solían estudiar para verse con Yaacov, y no lo encontró allí, y eso nunca pasaba. Por lo que Josef empezó a llorar y a gritar, a Jacob, Jacob, hermano mío, dónde estás? No tengo vida contigo habiendo desaparecido. ¿Dónde está toda nuestra Torah? Volvamos a Jacob entre tanto. Jacob entró donde el emperador le hizo una creencia y le entregó una carta. En la carta estaba escrito Yo, el que firma debajo, el rey casmita que gobierno sobre la tierra de Tumbacutu, que está a un costado de Asia, saludo con paz al emperador de Alemania y le envío a mi hijo Billiard, que es un guerrero valiente y astuto y sabio, que podrá servir al emperador en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Pido al emperador que Billiard, mi hijo, se quede durante un tiempo con ustedes en Alemania, porque hay problemas entre él y mi hijo primogénito. Por consiguiente, pido de la piedad del emperador que, junto con recibir a mi hijo, reciba el obsequio que le he enviado. Entonces, vino uno de los sirvientes, de los demonios, disfrazado, investido en sirviente de Yaakov y trajo al rey un gran escudo, todo hecho de oro. Y trajo a la reina una cadena hecha de todo piedras preciosas, de las más caras. Y para la princesa trajo un frasco de perfume, que el frasco estaba todo hecho también de piedras preciosas. Naturalmente el emperador, la emperatriz y su hija recibieron con amor los regalos y recibieron a Biliard, hijo del rey Mita del país de la nación de Tumbacutu, lo recibieron en su palacio al que permaneciera con ellos. Pasó la noche con felicidad, antes de ir a dormir, todavía Billiard Comió y bebió, Billiard, del que antes era ya de ¿no? comió y bebió de lujo, y se dijo a sí mismo: Esto es vida. Mi amigo Yosef dice tonterías. Nos hemos pasado cuántos años estudiando Talmud y vivíamos de un mendrugo de pan seco cada día. Nos matábamos estudiando y no veíamos de eso ninguna alegría verdadera de modo que seguro de sí mismo, se fue a dormir. A la mañana se despertó a un desayuno de lujo, como corresponde al desayuno en el palacio del emperador. Y entonces el emperador le contó a Biliar en el desayuno que la situación donde él estaba muy peligrosa y era muy difícil, porque la mayoría de los soldados y de los oficiales del ejército también decidieron conspirar y rebelarse contra él. Le respondió Billiard: No temas. Yo voy a salir a la cabeza de los pocos soldados que te quedan y te aseguro que los voy a vencer a todos y te voy a devolver el poder. Naturalmente, lo que hizo fue llamar a todos sus demonios a presentar batalla y, por supuesto, venció a todos los amotinados y salvó la situación del emperador, pero lo que sucede es que cerca de donde se encontraba los límites de los dominios del emperador de Alemania, estaban los dominios estaban los límites de los dominios del rey de Suecia, y el rey de Suecia entonces decidió salir a la guerra contra Germania, y lo apoyaron al rey de Suecia, entonces también Italia y también Rumania, y todos juntos salieron a la guerra contra el emperador de Alemania. Un mes entero, Villiard venció a todos, y al cabo de un mes volvió celebrando su victoria, y entonces el rey de Alemania, viendo que Villiard había conquistado directamente a todos sus enemigos lo nombró príncipe de Suecia y le entregó a su hija de la princesa por esposa empezó a hacerse famoso en todo el mundo que el príncipe de Suecia que se llama Billiard que es hijo del rey Kashmita de la tierra de Tumbucoto es un gran hombre de guerra, valiente e inteligente, de modo tal que en el reino se decidió fijar un día para hacer una gran fiesta en toda la tierra de Alemania y las tierras conquistadas por Alemania, el gran día de la victoria, y adornaron toda la ciudad capital con banderas y con todo tipo de alfombras y decorados, y soldados armados y, y, y bien formados que marchaban por las calles, y detrás de ellos, detrás de los soldados que marchaban en formación espléndida, iban dos carruajes. El primer carruaje llevaba al emperador con su esposa la emperatriz, y, la segu y el segundo carruaje llevaba al príncipe Biliard, con la hija del César, con la hija del emperador, ahora ya su mujer. Y los carruajes pasan por las calles y todos se paran en señal de respeto y reverencia y de repente sale una voz que cruza el espacio en que todos están en tanta solemnidad y esa voz grita, ¡Yacob, Yacob! Y es la voz de Yosef, el amigo de Yacob. Yacob ve a lo lejos a Yosef. Y a hace como que no lo ve, como que no lo identifica, como que no escucha siquiera. Pero el emperador sí que escuchó y sí que vio que hay algo raro. De modo que dio la orden, e inmediatamente Yosef fue aprisionado, y a no lo sabía. Él seguía celebrando su victoria. El emperador volvió a palacio. Y trajeron ante él a Yosef, medio, ¿cómo se dice? Medio sin hacer ruido, en la oscuridad, que no se notara. Para, va, ve, ve tú a saber qué es lo que está pasando aquí. Que no aparezcan paparazzis, que no se filtre la información. Le dijo el emperador a Yosef, lo que tú eres judío. Y... La verdad es que has arriesgado tu vida, te mereces la pena de muerte. Si no me revelas inmediatamente, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Y a quién llamaste en alta voz con el nombre de Yaacob? Quien en mi reino se llama Yaacob y tú lo llamaste de esa manera? Le respondió a Yosef, Yaacob es el hombre que estaba sentado en el fondo carruaje detrás del tuyo, con tu hija. Él se llama Yaacov. Le preguntó el emperador, ¿cómo sabes tú eso? Respondió el Yosef, mi señor, varios años hemos estudiado juntos, él y yo, con nuestro maestro, Rabino Abraham Mojo, en la ciudad de Saloniki. Es toda mentira, él no es un príncipe y no viene de Tumbukoto. él es judío, como yo. Le preguntó entonces el emperador, si es así, ¿de dónde saca todas esas fuerzas y todas esas capacidades que tiene para salir victorioso de guerras como hizo? ¿Y de dónde tiene toda la riqueza que trajo y mostró ante nosotros los regalos increíbles que nos trajo? <coughs> completó de decir esto, pensó un instante y completó su pregunta al emperador. ¿Acaso se trata de un brujo? Le respondió, No mi señor, Y a ¿cómo no es un brujo. Estudió Kabbalah, y gracias a haber estudiado Kabbalah, tiene capacidad de controlar a los demonios. Y es el control sobre los demonios el que le ha traído todo el resto. Cuando oyó esto, el emperador inmediatamente llamó también a su yerno, a su presencia, a Biliard. Vino Billiard el emperador le señaló a Joseph y le preguntó, ¿lo conoces? El rostro de Jacob se mudó por completo y se dio cuenta que no tenía más remedio que hablar la verdad. Le respondió el emperador, sí, mi señor nosotros estudiamos juntos. Le dijo el emperador, pero entonces me engañaste con tus vestimentas de, de príncipe y con todo lo que hiciste y trajiste. Le respondió Jacob, no señor, no mi señor emperador, si hubiera venido a ti con mi nombre judío y vestido como Solía, nunca me habrías permitido que venga a en tu ayuda, en tu auxilio, y, y aún cuando estabas bajo peligro real de perder tu trono y de perder tu vida, y rodeado por todos los lados, no me habrías permitido ayudarte. Y a la postre, te salvó la vida y salvó tu imperio? ¿Y qué te importa entonces si yo soy judío o no? Todo tiempo que te soy fiel y te lo he demostrado. El emperador dijo a Yosef que, habiendo dicho la verdad, acababa de salvar su propia vida, y le pidió entonces que se marchara inmediatamente, porque los judíos no eran bienvenidos en su imperio. Yosef, visto que eso era lo que tenía para hacer, se levantó y se fue. Trató de llevarse a Jacob consigo, pero Jacob no le prestó la menor atención. Volvió a decirle a Yosef otra vez, mi querido amigo Yaakov, ¿qué pasa? ¿Se ha perdido todo? Mi corazón está horriblemente amargado por ti. Ante la falta de respuesta de Yaakov, Yosef se levantó y se fue. Y de a poco, parece que en aquella época también había filtraciones de información, de a poco ocurrió que. Por toda la ciudad se empezó a comentar que el yerno del emperador, en realidad, es un judío, y no solamente un judío, un brujo judío, que engañó al emperador y tomó a su hija, la princesa, en engaños. Y después la gente empezó a comentar otras cosas, como por ejemplo, que nunca oímos hablar de la existencia de un rey kashmita, y en ningún mapa aparece una tierra que se llame Tumbucoto. Y todo ese tipo de cosas que mostraban que era todo un gran engaño. Y todos estos rumores llegaron también a oídos de la princesa, de la hija del emperador. Y de repente se enteró que la desposaron con un judío. Algo terrible, imaginaos. Que acaso faltan cristianos en el mundo para casar a la princesa, a la hija del emperador de Alemania? Y se hizo un gran ruido y grandes discusiones dentro y fuera de Palacio. Entonces aparecieron también los sacerdotes, los sacerdotes católicos, profundamente odiadores de los judíos, y no callaron y dijeron: todos juntos dictaminaron, este hombre, Billiard, que en realidad se llama Yaakov, merece la pena de muerte. Y entonces todos los ministros, los ministros que hay ahora, que sirven al emperador, elevaron su voz también y gritaron, muerte, muerte. Y entonces vino el cardenal, rodeado de varios sacerdotes y de varios de los ministros de la corte, y le dijeron al emperador, este brujo judío tiene que ser sometido a juicio. Y del juicio lo que va a salir es su condena a muerte. Inmediatamente mataron, mataron con cadenas de hierro, lo juzgaron en juicio sumario y decidieron condenarlo al ahorcamiento, a ser colgado. Esa noche encerrado en una mazmorra, solo por completo. Y Alcob llamó a sus demonios a que le quitaran todas las cadenas y lo salvasen. Pero vinieron los demonios y le respondieron, tonto como tú que eres, no tienes más gobierno sobre nosotros, no tienes más poder, no importa lo que sepas, tú eres un traidor. Tú eres un criminal, usaste el poder sagrado en lo que te estaba prohibido y tenías poder sobre nosotros mientras eras fiel a la sabiduría sagrada y a su fuente. Pero ahora ya no tienes ningún poder sobre nosotros. Y Jacob empezó a llorar, se dio cuenta que estaba perdido y a rogarle. Y ve a rogarle a un demonio. Los demonios vieron de él, lo abandonaron y se fueron. Y se quedó en su mazmorra, húmeda y oscura, sabiendo que su suerte estaba sellada y estaba completamente perdido. Sabiendo que en la mañana lo iban a colgar. Y entonces gritó y gritó, Yosef, Yosef, amigo mío, no escuché tu voz. Y he sanado toda la Torá. Y entonces empezó a repasar en cuántos pecados terribles había pecado al hacer todo lo que había hecho. Y se dio cuenta que ni siquiera pedir perdón le iba a servir de nada. Y se dijo que acaso confesar todos sus pecados ante el Creador le fuera de utilidad, aunque sea para hacer la pena menos terrible. Así que sentado solo en su mazmorra oscura, a su boca y dijo, Ribonoyerolam, amo del mundo, sea la voluntad ante ti, aunque sea que mi muerte sea para mí de expiación por todo lo terrible que he pecado. Y aceptó entonces su condena a muerte como justa. Y la aceptó con amor. Y solamente se quedó en silencio, aguardando cada instante que llegara el momento de su ejecución, para poder decir con todas sus fuerzas, ¡Shemá Israel, haceme lo que hay no Ante todos los odiadores de judíos malvados que iban a estar ahí felices de ver cómo lo colgaban. Y así llegó el alba y salió el sol y se abrió la puerta de la mazmorra y para la enorme sorpresa de Jacob quienes entraron por ella fueron el emperador, su suegro, y la princesa, su mujer, que empezaron a llorar y le suplicaron perdón por todo lo que le habían hecho y le trajeron vestimentas lujosas. Acordes a su categoría de príncipe para que se cambiara y era a casa. Y el emperador le prometió venganza respecto de aquellos que le habían condenado con la única condición de que por favor acepta convertirte al cristianismo ahora. Sal de tu origen judío. Hazte cristiano frente a los sacerdotes. Y todo esto habrá pasado. Ay, pero Jacob ya había entendido la lección, de modo que le respondió, yo soy judío y al momento de morir voy a morir judío. Empezó su mujer, la princesa, a llorar y a suplicar, Biliar, Biliar, por favor, retorna a casa, o sea, conviértete al catolicismo, retorna a casa. Y viviremos una vida de, de paz y de alegría y de amor. Y Jacob le respondió: Yo no me llamo Biliard, me llamo Jacob y soy judío. Y estoy horriblemente arrepentido de todo lo que hice, de haberte tomado a ti por esposa, una idólatra, y de haber profanado toda la Torá que recibimos en el monte de Sinai. Tras todo eso yo ya solo quiero morir judío y cuando lloraron ante él el emperador y su hija no ayudó en nada de modo que no les quedó opción se fueron de allí y vino entonces el verdugo tomó a Jacob y lo llevó hasta el patíbulo y ya en el patíbulo le dijo oye Biliard este es el último momento, esta es tu última oportunidad, estás parado entre la muerte y la vida. Si aceptas ahora el cristianismo, todo esto pasará, volverá junto a tu mujer. Pero si no, ahora subirás al matíbulo y morirás. Le respondió Jacob, judío soy. Sólo dame dos instantes para confesarme ante mi Creador y estaré listo. Gritó y otra vez dijo desde el fondo del corazón, Yosef, Yosef, mi querido amigo, voy a morir consagrando el nombre de Hashem. Voy a morir consagrando mi fidelidad a la Torá que profané. Voy a morir purificándome de todo aquello en lo que me impurifiqué. Por favor, transmítele a nuestro rabí que profanea el juramento y que hice suba por ello. Y entonces sintió como lo arrastraban hacia el patíbulo y gritó, ¡Shma Israel! En un grito tan fuerte que despertó de su sueño y se vio a sí mismo en el mismo cuarto, en el mismo cuarto donde había tomado la taza con el brebaje que le había dado su rabí. Y ahí está el rabí sentado, estudiando, enseñándole el Torah a Yosef y todo el resto de sus compañeros. Y Jacob está aturdido por completo y perplejo. Y se da cuenta que se ha incorporado a la vida desde donde se había encontrado. Y entonces rabí Abraham se dio vuelta hacia él y le dijo, quería enviarte a la tierra de Tumbukoto al Odviad, hijo del rey Kasmita. Y cuando Jacob oyó esas palabras, se desmayó. Y entonces lo despertaron de su desmayo. Y le dijo el rabí a Jacob, préstame atención con el brebaje que te di tomé tu pensamiento el pensamiento impuro que tenías al acercarte a la Kabbalah y lo convertí para ti en realidad prestado atención amigos míos te hice vivir ese pensamiento como si estuvieras en la vida real. Y entonces, agrego yo, ahora entre paréntesis, el sueño vino en vez de la realidad que le habría ocurrido. Y ahí está Jacob en la Yeshiva, con su amigo Yosef y con su rabí, infinitamente más sabio que antes y apto ahora para estudiar Kabbalah, seguramente, porque ya no corre más el riesgo que corría de profanarlo todo, y de perder su vida para este mundo y para el mundo por venir también. En el cuento relatado por el Jajam Menasé, todavía hay un agregado acerca de que, ese sueño, que ahora nos vamos a preguntar si es un sueño en el sentido clásico de la palabra sueño, en el agregado se dice que ese sueño hay que hacerle un picón, una enmienda, una reparación Esto quiere decir, el sueño viene a señalarte la necesidad de tu alma de una reparación específica. Y eso lo conocemos, vaya que lo conocemos, cuando alguien tiene un sueño, le hacemos un ticún de ese sueño, para que no vuelva a la realidad. Y así. Yo quiero llamar la atención. No, antes de llamar la atención. A ver, ¿alguien quiere abrir su micrófono? y ¿Comentarme lo que se le esté ocurriendo ahora comentar? Ahora es un buen momento para hacerlo. A ver quién se anima. Yo creo que cada quien puede, puede abrir por cuenta propia su micrófono. Ahí, ¿qué me pasó acá? Qué desastre. Yo creo que cada quien podría abrir su propio micrófono aquí, pero nadie lo está haciendo. Bueno, lo seguiremos conversando entonces luego en el patio del templo o en el templo. Quiero llamarles la atención sobre algunos puntos muy pero muy específicos. Hace un año, de acuerdo a la fecha gregoriana, hoy 2 de mayo, hace un año justo, que presentamos el primer libro, el primer paso, en nuestro proyecto Cuadernos de la Comunidad de Torá, en todo ese proyecto que nos llevó a continuación a esta idea preciosa del Templo de Pasos y nuestras reuniones, y todo esto que estamos retomando hoy. El 2 de mayo del año pasado, 22 del mes de ayer del año pasado, presentamos siete maravillas de la medicina divina para tu vida y mundo. Y a partir de ahí en total presentamos siete libros, si no me equivoco. Y aquí estamos, tenemos pendiente Sanar el Alma, que está ahí en una computadora, abierto en pantalla. El segundo libro que presentamos un mes y pico más tarde se llamó El arte de soñar el mundo. El arte de soñar el mundo es un libro basado en los siete sueños que aparecen en la Torá. Y los siete sueños que aparecen en la Torá son sueños premonitorios. De modo que en el arte de soñar el mundo, cuando hablamos a partir de los sueños que utilizamos, Hablamos de los sueños como herramientas de premonición, herramientas que vienen a avisarnos hacia adelante. Pero no hablamos de este otro tipo de sueños, porque ninguno de los que aparecen en el Torah es directamente uno de estos sueños. Sí hay otros más tarde en las escrituras sagradas, pero no en el Torah, en el pentateuco propiamente dicho. Hay lo que llamamos sueños expiatorios, y estos sueños expiatorios tienen mucho, muchísimo que ver, con lo que nosotros en nuestra cultura occidental de fines del siglo XX y principios del XXI, etcétera, conocemos como, por ejemplo, viajes psicodélicos, viajes iniciáticos utilizando plantas, etcétera. Yo creo que este brebaje que le dio Rabí Abraham, eh, hay, hay toda una zona de la cabalá que, que trata de eso. Hay entre los cabalistas antiguos quienes enseñan recetas muy especiales para lograr sueños que hacen cosas, estados de conciencia que hacen cosas dentro nuestro. Y algo como lo descrito por este sueño perfectamente podría cerrar en, en algo que la persona vive en su conciencia profunda tras consumir salvia divinorum o ayahuasca, acaso peyote o san pedro, eh, plantas sagradas de los chamanes, iniciáticas, que no tienen nada que ver con las drogas divertidas o el drogarse por diversión, que es como una locura, es la profanación de lo sagrado. Y, y es, es un tipo de cosa en la que también podemos trabajar desde técnica Técnicas que hemos comentado en alguna ocasión, empezando desde los sueños lúcidos que podemos diseñarnos para desde allí seguir volando hacia dentro del sueño y a veces eventualmente auxiliándonos con distintas herramientas que pueden ser o no sustancias propiamente dichas. Pero primero que nada vaya por respuesta a infinitas preguntas por el estilo. No hay sustancias malas hay usos malos de sustancias. Y sí, también en la tradición antigua de la Kabbalah hay sustancias sagradas con las que hacemos cosas para abrir pórticos a nuestras propias conciencias, sin ningún lugar a duda, sin que eso se parezca nada a las cosas que hacen por ahí eh, los, los toquianos posmodernos en festivales y cosas por el estilo. La cuestión es la vía de lo sagrado. Y la cuestión es saber identificar cuando quien te guía te está guiando por un camino sagrado, respecto de cuando quien te guía te está llevando donde le sirve, le conviene, o le hace sentir bien a él. Y sobre todo, mirad, Kabbalah, Kabbalah de verdad. es Esa Kabbalah que aprendió nuestro amigo Yaacov, después de tener esta experiencia, seguramente no tenemos la continuación del cuento, pero doy por sentado que a partir de ese momento seguramente Jacob aprendió Kabbalah de verdad, muy lentamente y con enorme reverencia, con muchísima geburá, rigor, disciplina y no cualquier rigor disciplina, sino específicamente ese rigor esa geburá, que tiene que ver con Tiferet, con la belleza, la belleza de la sabiduría plena, con el esplendor luminoso de la sabiduría que ilumina todo, con la justicia, con la verdad, con la armonía, con el estado de salud perfecta, es en definitiva todos estos cualidades o sobrenombres o apodos de Tiferet. Y por eso me di cuenta hace unos días que era para el día de Geburá de Tiferet, este cuento. Si yo quiero enmendar de verdad mi Sefirá de Tiferet, que es el centro mismo, el hombre, donde está depositado todos los valores fundamentales que me permiten llevar un equilibrio en mi vida y un equilibrio milagroso, un equilibrio apegado a la verdad aunque yo no sepa conscientemente articular en palabras esa verdad. Si yo quiero enmendar de modo perfecto ese Tiferet, tengo que pasar de este modo por la Yeburá de Tiferet. Tengo que aprender a tenerle, no, no este modo al modo que le pasó a Jacob, sino con este tipo de resultados. Tengo que lograr tenerle un respeto, una ir ¡Ah! un temor reverencial tan impresionante a la sabiduría divina, con que estoy haciendo cosas en mis manos, como para no profanar jamás, bajo ningún concepto, ese juramento que hizo Yaacón sobre un libro que está perfectamente implícito en la decisión misma de entrar al templo de lo verdaderamente sagrado. y Feret nuestro ticum de hoy, acá en Israel por apenas un rato más. Recomiendo a todos los que estuvieron conmigo volver a escuchar el cuento específicamente. Y si tú lo estás escuchando ya grabado, lo mismo. Y a continuación pensar, hacer preguntas, accionar. Eh, Acaso de esas preguntas una de las respuestas que va a surgir inmediatamente es por qué nosotros eh, en el Templo de Pasos, en la comunidad de en general, no nos dedicamos a, esencialmente a meditaciones de nombres sagrados, ni nada que lleve a por ahí a usar herramientas que no sabemos exactamente qué son y cómo se gobiernan, o que no logramos, no tenemos la información suficiente para saber hasta qué punto tenemos que reverenciar eso que tenemos con nosotros. Porque es, es como poner en manos de un niño una motosierra y el niño no va a tener la culpa de mutilarse a sí mismo o a otros cuantos más la culpa la voy a tener yo que le di una motosierra en las manos y la verdad es que no precisamos motosierras precisamos lo que tenemos y vamos creciendo paso a paso un poco más estamos aquí en el patio del templo, donde con ayuda de Zen a partir de ahora que ya estoy en una nueva casa con cuadros con varios Lugares distintos en los que me puedo sentar a compartir con vosotros, de formas diversas y con distintos ratos, y en distintos tonos y con distintas iluminaciones. A partir de ahora, con ayuda de Shen voy a intentar más o menos todos los días, venir más o menos a esta hora, alrededor de las 4 de la tarde mías, poco más, poco menos, por aquí, por el patio del templo, a conversar con quien venga y se quiera reunir conmigo un rato. Eh, a responder preguntas, a recibir sugerencias o críticas, etc. Entre tanto, en el Templo de Pasos propiamente dicho, que es un lugar distinto, es un lugar de conciencia distinto, es donde todos de verdad nos comprometemos y también invertimos porque estamos en este mundo y tenemos que pagar con algo todos los gastos asociados a la mera vida dentro de esto. De modo que invertimos, invertimos modestamente, pero invertimos todos para que esto sea posible. Al fin y al cabo es una construcción de este mundo. Así vamos a ir acercándonos a herramientas de cabalar con las que no podemos hacer daño y con las que sí podemos hacer mucho bien. La primera, que con ayuda de CEM, faltan un par de detalles en la preparación, así que todavía no doy un día, pero seguramente va a ocurrir la semana próxima. Vamos a inaugurar. Nuestro fuego perpetuo, como corresponde a todo templo que se precie. Nuestro fuego perpetuo va, va a ser una enorme vasija de aceite que va a admitir una cantidad de mechas. Y lo que vamos a hacer allí, y con esto vamos a terminar por hoy esta intervención, lo que vamos a hacer allí es algo finante que sí nos está permitido. Los grandes seres sagrados nos han legado sus enseñanzas en general. Nos constan sus enseñanzas. Estudiar la Torah, la enseñanza de un gran sabio sagrado, es el modo más leal de conectarnos con su alma. Hacer una ofrenda para la elevación de su alma es lo que viene a continuación. Es básicamente lo que personalmente hago desde hace muchos años cada vez que voy a una de las muchas cuevas que ustedes conocéis en video, donde se encuentran sepultados de los grandes sabios de quienes aprendemos, entonces cada vez que voy a una de esas cuevas, primero estudio de la Torá de quien está sepultado allí, como primer conexión, luego enciendo una candela para la elevación de su alma y luego montado sobre ello hago algo que tengo permiso de hacer, que es deslizar mi propia plegaria y pedirle a Hashem que el mérito de este sabio, por, por la elevación de cuya alma yo acabo de ofrendar y a cuya Torah me acabo de conectar, el mérito de este sabio que acuda en auxilio de mi tesil, que acuda a fortalecer ante el trono sagrado mi plegaria. Esto lo vamos a hacer con nuestro fuego perpetuo. Nos vamos a juntar con la ayuda de Hashem, una vez que hayamos completado la ceremonia de inauguración en el Templo de pasos de nuestro Fuego Perpetuo, nos vamos a juntar con periodicidad variable, probablemente entre una y dos veces por semana. Vamos a elegir cada vez un sabio sagrado, una enseñanza en particular que por alguna razón nos guiña hoy. Vamos a estudiar en su propio nombre que este sabio sagrado nos ha enseñado. Y entonces vamos a agregar una mecha, cada vez, una mecha nueva a nuestro fuego sagrado en el Templo de Pasos. Y encendida esta mecha nueva, la elevación del alma del sabio sagrado de cuya sabiduría acabamos de aprender, vamos a sumar nuestra plegaria a la suya por todas aquellas cabanotes que pedimos, por todas aquellas intenciones que ponemos en nuestra propia plegaria. Y con ayuda de Hashem vamos a ver maravillas, con una herramienta que nace, que claro que nace del conocimiento de Kabbalah, pero lo que ejercemos aquí humildísimamente es nuestro carácter de discípulos y el amor, el amor a la verdad, huye dentro nuestro. Con la ayuda de Hashem, esto es apenas un inicio. Hago un intento más, porque no estoy seguro cómo se hace. Si hay está por aquí, sería buenísimo. Yo no veo, porque creo que ella ya sabe abrir todos los micrófonos automáticamente. Yo no lo he probado, pero si alguien de ustedes quiere, yo pienso que ustedes pueden aquí abrir micrófonos. A ver, solo que yo no sé cómo lo veo. Es muy raro esto. A ver un segundo. No, a ver si alguien quiere algo por aquí, de lo contrario nos estamos encontrando en comentarios, en la tertulia, a partir de dentro de un par de minutos, cuando la grabación de este rato que acabamos de partir ya esté allí en línea y disponible. Amigos míos, quiero, quiero vuestros comentarios. Eh, quiero vuestras sugerencias, para mí es una fiesta de alguna manera estar inaugurando esta nueva etapa de la comunidad de Torá 3.0, del Templo de Pasos, que hemos de hacer lo posible todos juntos con este viaje maravilloso, y quiera hacer que sin necesidad de semejantes escarmientos sepamos utilizar los estados de conciencia que nos da permiso de buscar y vamos a estudiar en próximas cefilots conjuntas en el Templo de Pasos, distintas técnicas para trabajar esto, eh, sin necesidad de utilizar sustancias ilegales, de todos modos. Este, y eventualmente también del otro lado. Sí, claro, de este mes y de este día. Amigos, suficiente para mi monólogo. Los dejo con esto. Quiero vuestros comentarios del cuento y de las iniciativas y quien de ustedes todavía no se haya suscrito para ser miembro pleno en el templo de pasos que es lo que está adentro del todo el patio es el último círculo concéntrico alrededor pero el templo es donde con más fuerza vamos a estar trabajando juntos con concentración para cambiarnos a nosotros mismos para hacer nuestro propio ticún del modo más dulce posible quien aún no sea miembro por Asúmese. el gasto en dinero es mínimo y te prometo que va a ser recompensado con tres. De los cielos, seguimos adelante Javerim, Shalom y braja con todos, como cada día. Seguimos aquí y acuérdense, alrededor de las 4 de la tarde de Israel con ayuda de Sem, voy a intentar casi todos los días estar por aquí, disponible para ustedes. Shalom, shalom.